Ahora pues vamos a hacer este análisis de estos textos bíblicos, donde vamos a ver textos muy diversos, que están esparcidos por toda la Biblia, diseminados, donde nos habla de puerta al cielo, a veces no de un modo muy claro, otras veces sí, muy rotundo, pero además vamos a hablar en esos mismos textos, todo mezclado, sobre la tecnología de Dios. Muchas personas dirán ahora, ¿tecnología de Dios? ¿Dios necesita tecnología? Pues vamos a analizar textos donde quien no quiera verlo, no lo va a ver por más que se muestre. Pero estas cosas están en nuestras Biblias. Vamos con el primero de ellos donde es un relato un poco extenso, vais a ver que hay algunos textos que son un poco más largos que otros, otros solo aparecen en un solo versículo, pero que corresponde para que nos situemos también. En Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 12, nos dice el texto, «En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí».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 Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Ya veis que aquí Jehová estaba hablando desde una nube espesa. ¿Estaba tocando el suelo? No. Luego pongámonos en la forma de descripción que alguien de la época podía hacer de algo que estaba flotando en el aire, que se aguantaba en el aire. Recordemos cuando estuvimos viendo las conferencias sobre los hallazgos de Ron Wyatt, cómo el monte Sinaí estaba quemado por arriba. Incluso nuestro compañero estuvo mostrando una piedra en el Museo Wyatt, totalmente negra, porque Dios se había mostrado allí con un fuego especial. Y luego nos dice el texto que él descendería en esa nube espesa para que el pueblo lo viera. ¿Esto es sencillamente una nube? ¿Una nube literal? ¿Es porque todo se quema porque Dios tiene tanta potencia que quema las cosas? ¿O es que además hay algo más? Y esa nube no es una nube como siempre nos imaginamos, etérea, volátil. Vamos a ir viendo cómo en diversos textos esto que parece en hipótesis. Vamos a ver que realmente deja de serlo. Del 13 al 25 nos sigue diciendo, no lo tocará a mano, porque será pedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. ¿Qué bocina? ¿Alguien tocaba una bocina del pueblo? ¿O de dónde provenía esa bocina? ¿Qué es una bocina? Es un muk, ¿no? Bueno.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 con truenos, relámpagos, grandes sonidos de bocina muy fuerte. No sé si empezáis a imaginar qué puede ser todo esto ya. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Dice que Dios había descendido siendo fuego él dice que había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera estaba haciendo vibrar hasta el monte y lo estaba calcinando todo porque subía un humo como un horno recordáis el monte Sinai cómo quedó eh? el sonido de la bocina iba aumentando en extremo Uh, cada vez más. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. ¿Ya veis? Dios llama a Moisés, Moisés acude. Solo es por la voz de Dios? Vemos que hay la voz de Dios y hay...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 Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Algo reposó sobre el monte Sinaí, en lo cual estaba Dios, y que emitía un bocinazo, luces como relámpagos, como sonido de truenos, ¿qué era eso?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 Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esas tablas que luego entraron en el arca de la alianza. Dios lo dio bajo ese contexto y entre esas situaciones o cosas. Éxodo 33, del 18 al 23, nos dice, «Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria». Moisés se lo pide a Dios.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 Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Es impresionante ver el desplegamiento de la persona de Jehová, con una gran gloria, con un gran poder. Antes hemos visto que estaba puesto sobre algo como de zafiro. Le mostraba su gloria. No lo deja ver en su frente, solo cuando ya ha pasado sus espaldas. Éxodo 34 del 1 al 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, avísate dos tablas de piedra como las primeras. Ya sabéis que eh, Moisés desciende, eh, se enfada porque ve al pueblo en rebelión abierta contra Dios con rituales satánicos y demás, y entonces eh, arroja las tablas de piedra, las parte queriendo mostrar que el pueblo ha roto el pacto con Dios y tiene que volver a por otras otros mandamientos.